El valor de la UMA actual, 96.22. Tengo el tope de 7 veces anual de la UMA, que me daría 245.842, que es pues eh, la multiplicación de los 996.22 por las 7 veces por los 365. ¿okay? Y el valor, el valor anual de la UMA, pues nada más la UMA por 365. Ya tengo mis datos de referencia, mis topes. Tengo un trabajador uno que gana de salario 250 y un trabajador 2 que gana 210. De previsión social, este gana 38 y este gana 37. ¿Ok? En totales tenemos estos dos conceptos. ¿Por qué se mueve tan feo? Este, hago mi primer comparativa que me da el artículo 93 y digo: el trabajador uno de puro salario, ¿eh? De puro salario, gana más que siete veces la UMA. En este caso, ¿qué? Sí. Trabajador 2 gana menos que siete veces anual UMA. El trabajador uno, como por el puro salario, gana más del tope, la única parte exenta va a ser el valor anual de una UMA. A este, a este, al que sí supera los siete veces la UMA. A este primero. Entonces, ¿cuánto va a tener de los 38 que va a ganar de previsión social, se topa a $35,120, que es el valor de mi UMA anual. ¿Ok? Ya tengo el tope para el primer trabajador. Oye, pero el segundo trabajador no rebasa, ¿eh? Gana menos. Vamos con el segundo trabajador. Ahora, comparo, aquí está el trabajador 2, ¿Sale? ¿Vale? Y me dice el procedimiento, siete veces anual UMA que teníamos allá, menos los ingresos por salario del trabajador, 210, me da una diferencia de 35.842. Pero me dice el artículo que la exención no podrá ser, no podrá ser inferior al valor anual de la UMA. O sea, comparo esta diferencia contra el valor anual de la UMA. Si valor anual de la UMA es mayor a esta, está exento valor anual. Si esta diferencia es mayor a valor anual de la UMA, está exenta la diferencia. ¿Ok? De todos formas, ahí lo tienen en su archivo, que está medio, medio enredadita este, esta exención. Primer punto, nuevamente recapitulando. Si el puro salario excede un valor anual no suma, ¿sale? Como el segundo no excedió el puro salario, pero al sumarle previsión social sí si excede, Es pues este, aquí sí si excedió, entonces me voy al procedimiento donde comparo, siete veces suma, le resto el ingreso por salario para ver cuánto excede el, del tope de siete veces suma. Ah, pues excede 35 mil. Oye, pero ¿cuánto le vas a dar de previsión social? 35 mil, um, 37 mil. Oye, de esos 37 mil, solamente vas a estar exento 35 que te faltan para llegar a tu tope. ¿Estamos de acuerdo? Porque si esta diferencia es menor, ah, pues ponle este, porque el artículo nos dice que la exención nunca podrá ser menor a una, una, Anualizada o al valor anual de la UMA, que en este caso, pues nos dio mayor los 35842 contra los 35120. Y hacemos nuestro resumen. Al trabajador uno le tocaban 38 de previsión social, al trabajador 2, 37. ¿El trabajador 1, ¿cuánto tuvo exento? Treinta mil ciento El trabajador 2, ¿cuánto tuvo exento? Treinta mil ochocientos cuarenta y Restamos. Y estas cantidades son las que se van a sumar a los demás ingresos para aplicar tarifa y determinar el impuesto sobre la renta. O sea, para poder aplicar tarifa, nosotros necesitamos en primera instancia determinar conceptos grabados. ¿Ok? Conceptos grabados. Estos son mis conceptos grabados. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Se ¿Sí menos? ¿Sí o no? De todas formas se llevan el archivo porque... Ahí tienen las fórmulas. Listo. Vamos a la nómina, ahora sí, la completa. Ay, aquí estoy yo. Salen. A ver, les explico esta nómina. Esta es una nómina, eh, su servidor la, la diseñó en Excel. Le digo, tiene unas fórmulas un poquito, pues considero yo básicas, pero pues eh, sí sirve. Ya, ya está aprobado. Tenemos nuestro salario mínimo 2022, fecha de corte, fíjense... Les voy a explicar cómo funciona porque si ustedes la tienen, eh, y se puede modificar para el año 2023 nada más le mueven las tarifas y sigue funcionando. Fecha de corte. Supongamos que quiero saber hasta el día de hoy, 20 de agosto, 20 de agosto, 2022. Y si nos dimos, nos damos cuenta ya la antigüedad ya me la, ya me la calcula sola, me la calcula. De acuerdo a mi fecha de corte y de acuerdo a fechas de ingreso, ¿eh? ¿Ok? Primer punto. Las antigüedades de esta calculadora ya las pone solas. Antigüedades respecto, por ejemplo, de esta del 21 al 20 de agosto del 2022, ya me reconoce dos años. Oye, por qué dos años? Si apenas lleva año y meses, ¿no? Porque las antigüedades que, que ven ahí son las que se están ocupando para la determinación del factor de integración. Por eso es que ya me pone dos. ¿Ok? Si yo le pongo, por ejemplo, vamos a cambiarle a una fecha, vamos a ponerle aquí. Este entró a trabajar el primero de enero del 2019 y ya me pone que para efectos de seguridad social me va a agarrar cuatro años. Y ya, si le mueven aquí, pues se va a ir moviendo todo. ¿Vale? Primer punto. Luego, dice salario diario 2022, cuota diaria. Hoy ese trabajador, el primero, vamos a ponerle que gana 200 pesos. ¿Ok? 200 pesos. Y aquí tenemos los factores, um, los factores normales, ¿ok? Los, los de cajón. El aguinaldo, las vacaciones. Ya está formulado, ¿ok? Ya está formulado. Va a jalar las vacaciones de acuerdo a la antigüedad. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una, una pestañita que dice vacaciones. Y en esa pestaña que dice vacaciones, ahí le puse hasta 10 años, ¿eh? pero se le puede agregar más y nada más se cambia la forma. ¿Okay? Entonces ahí tengo mi tabla de vacaciones. Me va a buscar aquí. Me dice que está consultando mi antigüedad. La de 11, por ejemplo, me está consultando la de 11, mi antigüedad, en mi tabla de vacaciones, ¿ok? En la columna número 2, y lo divide entre 365 para efectos de el factor. ¿Hasta acá todo bien? ¿Qué no? Ok. Entonces, si yo le cambio allá, vamos a volver a cambiarle para que vean que sí se cambia. Primero de julio del 2021 creo tenía. Me cambió antigüedad. Y me cambió vacaciones, ¿ok? Aguinaldo, ¿por qué? Aquí, por ejemplo, miren. El Aguinaldo lo, lo corría así nada más porque son 15 días. En dado caso de que ustedes tuvieran otra, otra cantidad de Aguinaldo, aquí lo único que va que es la división de 15 entre 365, ¿sale? 15 entre 365 nos va a dar esto. Y ese no cambia por la antigüedad. Ese no va a cambiar por el transcurso del tiempo. ¿Ok? Prima vacacional, pues este también está formulado con el tema de vacaciones. H11, que sería esta, por el 25%. ¿Ya está? Ya está formulado. Prima dominical, en caso que tengamos, ¿eh? En caso que tengamos, sería el 25% del de salario entre, entre, o sí que entre 3,65, dependiendo de los domingos que se elaboren. Aquí por eso lo dejé vacío, por las prestaciones normales. Vamos a llegar al 1.0452. Bueno, este tiene dos años de antigüedad. Factor de integración, y ya me calcula mi factor de integración solo, y me dice, ah, mira, este trabajador que tiene dos años, que gana 200 pesos diarios, que tiene, eh, ya se le calcularon las vacaciones, prestaciones normales de aguinaldo, no tiene prima dominical, el factor de integración es de 1.465.75. ¿Ok? y multiplicamos y nos vamos a llegar al salario diario integrado de este año 2022, para efectos de IMSS, salario base de cotización entonces esta que dice datos, pues si lo quieren ocupar no le muevan nada ya nada más el nombre del trabajador fecha de ingreso y si es de prestaciones mínimas bueno las de vacaciones son las únicas que van a cambiar pues ya, ojo esta también está diseñada para funcionar de dos maneras, quincenal y semanal. Es importante que aquí le pongan quincenal como aparece en mayúsculas, ¿eh? Porque está formulado para que cuando vayamos acá, me detecte si es quincenal o es semanal, porque va a agarrar la tarifa quincenal o va a agarrar la tarifa semanal, ¿vale? Entonces, pues prácticamente nada más definimos qué tipo de nómina vamos a hacer. Estamos con el primer trabajador que es quincenal, ¿ok? ¿Ok? Luego, ¿alguna duda con esta primera hoja? ¿No, verdad? Sí, sí. Nos comenta Daniel uh -huh. Rojas sobre el subsidio salario. ¿Qué sucede cuando el subsidio. No, no es puede mayor ser mayor al ICR detenido, ISR tendría que ser mayor al ISR Recordemos que, eh, precisamente, vamos a pasar ahí, pero de una vez. Eh, en materia de ISR tenemos dos, un ISR causado y un ISR retenido. Y en materia de subsidio tenemos dos, un subsidio causado y un subsidio efectivamente pagado. Entonces, del enfrentamiento de los causados, o sea, ISR causado contra subsidio causado, es que van a ser o ISR retenido o subsidio efectivamente pagado. No pueden surgir los dos. En una nómina no podemos tener tanto retención de ISR como Subsidio pagado. No se puede. si sí vas a tener el caso de que tengas cálculo de ISR, pero al enfrentarlo con subsidio, te va a dar subsidio a pagar. O al revés. ISR causado, o sea, el cálculo de ISR, y al enfrentarlo con subsidio, no te alcanzó el subsidio y te va a dar un ISR a retener. ¿Sale? Pero eso viene aquí. Mero, mero vamos para allá. ¿Sale? Vamos con la segunda hoja. ¿O ¿Hay otra? No. Lo mismo, ya lo jaló todo. Aquí está su salario, también ya lo jaló de la parte de datos. Ay, a ver ahí. El factor de integración. Eso también lo jaló de datos. Mi salario base ya lo jaló de datos. Días. Aquí sí lo, lo puedo mover, por ejemplo. Este sí no le puse condición, se me pasó. Pero, por ejemplo... Aquí dije, dejé libre días precisamente por los de 15 y los de 16, ¿sale? Sueldo por periodo también ya está formulado. Recordemos que lo primero que vamos a hacer pues es multiplicar nuestro salario diario por nuestros días laborados y nos da un salario quincenal. Todavía sin retenerle nada, sin afectarlo en nada. Ahí tengo mis 3 mil pesos quincenales de este cuate que gana 200 pesos al día, ¿sale? 200 por 15. Aquí tiene algunas otras um, celdas que pudiéramos ocupar. Mm, a ver, por ejemplo, estas. Mm, mm, mm, a ver. Horas extras. Ahí sí lo dejé libre. Nosotros, si logramos determinar cuántas horas extras triples y cuántas horas extras dobles tenemos, Va, nos va a calcular ya la parte de la exención del 50%, de los de salario mínimo, etcétera. Ya lo hace. Entonces vamos a ponerle aquí. Ah, es que este fue de dos semanas, por eso tengo. Por ejemplo, tengo 18 horas extras a la quincena, porque este trabajador, fíjense lo que hizo, ¿eh? Aquí no tenía nada. Este trabajador es quincenal y recordemos que los topes de horas extras son semanales, son por semana. Entonces, considerando que laboró 9 y 9, le pongo que tengo un total de horas extras de 18. Y solamente me va a rellenar el importe de horas extras dobles, 900 pesos de horas extras dobles, ¿sale? Si yo le pongo aquí, a ver, no, en triple no, no le puse fórmula. Ah, sí. Por ejemplo, tengo, ¿cuántas triples les gustan? Tres. Y ya me pone el importe de horas triples. Estos dos campos, horas dobles y horas triples, me los va a jalar para el total grabado. Ahí está. ¿Sale? Esa es la formulación que hice para el total grabado. Sí me tardé un poquito, pero está, está interesante. Entonces, lo que van a rellenar sería número de horas, estas serían dobles y estas serían triples. Esto sí, esto sí no lo hace solo. Ya. Cuando yo designo cuántas horas dobles y triples voy a pagar, ya me las calcula y lo va a jalar para el grabado. Si nos damos cuenta, solamente me jaló la parte grabada de acuerdo a impuestos sobre la renta, no me jaló todo. Dice que tengo 3,675 grabados, ¿ok? Porque las triples están grabadas completitas, ¿vamos de acuerdo? Y las dobles se sujetan al procedimiento del artículo 93, ¿vale? Toda esa fórmula es. Y lo mismo, si aquí hubiera dicho semanal, por eso es que tiene condiciones de quincenal o semanal, más adelante dice semanal. Por eso es importante definir el tipo de nómina que nosotros vamos a hacer. ¿Ok? Luego viene la respuesta ya a la pregunta. Ya tengo mi total grabado. ¿Y el subsidio para el empleo lo aplico sobre qué? ¿Sobre el grabado o sobre el sueldo? Salario. Sobre el grabado. Porque el décimo transitorio me dice que la tabla de subsidio para el empleo se le va a aplicar a las mismas cantidades que se le aplica a la tarifa del artículo 96 O sea, lo que tengo grabado, lo voy a meter para cálculo de ISR. Pero también lo que tengo grabado, lo voy a meter para cálculo de subsidio. Son las mismas bases para las dos. ¿Hay otra? No. Ah. Para efectos de renta y para efectos de subsidio, esta es mi base. ¿Ok? Y ya también está formulado. Por ejemplo, ahí están viendo la fórmula. Si es quincenal, me lo va a tomar de, un, de una tabla que le puse Supe King. Si es semanal, lo va a agarrar de una tabla que le puse supesem, creo. Ajá, supesem, ¿vale? Si ustedes quisieran, para el otro año, de una vez les digo, para el otro año que cambien las tablas, entran aquí donde dice tablas y muévenlo, lo mueven así sin problemas porque ya tiene nombre, ¿ok? ¿Ok? No va a haber problema que lo muevan. Por ejemplo, ya le estoy dando clases de Excel. <risa> si yo selecciono esto, ¿qué dice ahí? ISR King. O sea, toda esta área de trabajo se llama ISR King. Si yo muevo aquí, no hay problema. Como yo mandé a traer ISR King, todo lo que encuentre aquí va a ser lo que yo le dije que encontrar aquí. Y punto. O sea que. Cuando esta tarifa se mueva, no hay problema. Muévanla, ¿eh? Sin problemas. Esta, ¿cómo le puse? Igual mi área de trabajo de acá. Creo que es desde aquí. Le puse No, desde arriba. De aquí creo que está. Ahí está, ¿cómo está? ¿Y esta por qué no me la nombra? Esta es este la de subsidio, este es Supe King y a esta le puse Supe Ahí está. Esta no sé desde dónde la agarré, por eso no me la... Entonces, ¿por qué a este trabajador no le toca subsidio? Porque tenemos una nómina quincenal donde a 3,675 grabados ya no le toca subsidio. ¿Ok? Y ojo, tengo supe, tengo ISR y luego tengo ISR a retener y luego tengo subsidio a entregar. Precisamente porque el artículo décimo transitorio me dijo, tú calcúlale el subsidio y luego enfréntalo contra el ISR. Si el subsidio es mayor al ISR, te va a dar subsidio a entregar. Pero si el subsidio es menor al ISR, te va a dar ISR a retener. Y precisamente ya están hechas las condiciones. Aquí está. No, este es este, el cálculo. Este es el cálculo este. Ahí está. Ahí dice si T5 es mayor a S5 y tal, tal, tal. Es lo que estoy haciendo. Si SUP es mayor a este, este, réstalo si lo pones acá. Si SUP es menor a este, réstalo. Resta este menos este y lo pones acá. En este primer trabajador me dio ISR retener. que es lo que nos preguntaba? ¿Cuándo? Tengo subsidio mayor al ISR. Cuando este sea mayor a este, ¿qué me va a dar? Subsidio entregar. Y cuando este sea menor a este, me va a dar ISR retener. Ahorita le bajamos el sueldo para ver para que vean qué hace. Hasta ahí vamos con IMSS. A ver, voy a cambiarle el sueldo para que... ¿En cuánto es el mínimo? 170 y... 180 vamos a ponerle. Todavía me dio. Ah, fíjense. Por ejemplo, aquí ya le cambié a 180 pesos el salario. Ya me calculó subsidio. Ahora sí le toca. Pero este subsidio es menor al ISR que yo calculé. Y en ese sentido, ya no le voy a quitar 2.24. Le voy a quitar el neteo de estos dos. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen los sistemas? Me los netea. Y no entrego nada de subsidio. ¿Vale? Hasta esta parte yo le llamo la parte fiscal de acá para acá. Y empieza la parte de seguridad social. Retención del IMSS. Los sistemas, y eso sí es algo que no me gusta mucho, por lo general, la cuota IMSS y la cuota de cesantía y vejez la ponen en una misma. Y en contabilidad, para andarla separando, es un rollo, ¿eh? O, me, o aplico factores y separo, o mejor, desde que estoy contabilizando, separo. Porque cuando quiera hacer pruebas de retenciones de pasivos contrapagos pagos, me voy a arrepentir de no haberlas este, separado. Pero eso es lo que hacen los sistemas. Yo el que manejo lo, me pone junta esta con la de cesantía de y vejez. La suma, pues, y ya las pone ahí. Aquí esta parte. vale Pero no es IMSS y y ¿Es lo mismo de IMSS? Sería lo mismo. Es en y vejez IMSS. Es IMSS. Pero ¿por qué, ¿por qué recomiendo separarlas? por la temporalidad estas las voy a cancelar mensual y estas bimestral, por eso ah, Sí, así que pertenecen al mismo ahí, pues, pero no, este, prefiero separarlas, entonces ¿cuánto retenemos o cómo calculamos cuánto le quitamos al trabajador? ¿cuál es el factor de retención de cuota INS mensual? es el 1.25% ¿ok? entonces ¿el 1.25% ¿de qué? del SBC ¿Ok? Este trabajador nuevamente, ¿cuál fue su salario diario? Normalito, 180. Pero como tiene dos años, tiene un factor de 1.04658. Salud. Y entonces su SBC resultó de 188.38. Sobre ese SBC, yo, patrón, le voy a quitar el 1.25% sobre SBC diario. ¿Ok? normalito, hasta este punto, normalito, 1.25% de IMS mensual, ¿ok? Del que se paga mensual. Y aquí está la fórmula. Dice H5, que fue mi SBC, por el punto 0125 que está expresado en decimal, por eh, J5 que serían los días. ¿Ok? Entonces a este trabajador ¿cómo quedó mi fórmula? Salario base de cotización por porcentaje de retención por días, me va a dar cuánto le retengo. ¿Cuánto le retengo en el periodo de 15 días? ¿Ok? En el periodo de 15 días. Luego, ¿qué dice aquí? Reten, reten, retención excedente IMSS. Resulta que si tú ganas mucho, por ejemplo, aquí está UMA... Hay una retención por el excedente. Aquí tenemos UMA, UMA 2022 y el salario mínimo 2022. Y ahí, mmm, ¿por qué lo multiplicamos? No me acuerdo. Tenemos la retención del excedente si supera si supera tres veces la UMA. ¿okay? Si nuestro salario supera tres veces el valor de la UMA, existe una retención adicional que yo como patrón le tengo que hacer de cuánto. Del punto cero cuatro por ciento, este. Solamente si supera. Ustedes se podrán dar cuenta en el SUA, porque el SUA sí lo calcula así. Los trabajadores que ganen más de tres veces la UMA van a pagar por el excedente punto cero cuatro por ciento obrero. Obrero, eh. O sea, aparte del 1.25 que te lo separé aquí, pero van en uno solo. Del 1.25 que te toca por default, si tu salario excede tres veces la UMA, vas a tener que retenerle como patrón el 0.04%, ¿vale? Aquí en este caso, pues como no excede, vamos a ponerle, vamos a volver a cambiarle el salario para que vean. Este va a ganar ahora... Ahí está. Le puse que gana 500 pesos. Y como excede de tres veces la UMA, ya me calculó ahora que le voy a tener que quitar esto del 1.25 más 14 por haber excedido el límite. ¿Ok? Entonces, retenciones obreras tenemos dos. Dos solamente. Vamos con cesantía y vejez. Lo que nosotros conocemos como RCB. Pero el RCB, el R solamente es patronal. No hay obrera, ¿eh? Retiro solamente es patronal. Y entonces nos queda cesantía y vejez, que es el CIV. ¿Cuál es el importe de retención de cesantía y vejez? El 1.125% sobre el salario base de cotización. 1.125, ¿ok? Se parece mucho al del 1.25, pero este es 1.125. ¿Cómo quedaría mi fórmula para retener cesantía y vejez? Lo mismo, salario base de cotización. Por 1.125% por días. Y me da cuánto va a retener en este periodo de 15 días de cesantía y vejez, ¿vale? Aquí no hay de excedente. Aquí sí no hay. Solamente en inglés. Y ahora, ya sé cuánto le voy a pagar. Ya sé si le toca o no le toca subsidio. En este caso le tocó, bueno, ya que le cambié ahorita 500 pesos, le toca retenerle 1,286. Ahí ya me sacó otra vez. <ríe> Aquí, ¿no? Ahí está. Sí, ¿no? Sale. Entonces, <ríe> si ya sé cuánto le voy a dar y ya sé cuánto le voy a quitar, pues ya sé cuánto le voy a, a dar en efectivo a depositar, ¿no? Y pues la última fórmula no está tan complicada, dice total a recibir, los 3.000 que iba a recibir por acá, más el importe de sus horas extras, o sea, el total grabado en este caso, sería este más este, más los 3.000, menos el ISR a retener, que en este caso es el mismo, menos la retención de INSS, menos la retención del excedente de INSS, menos la retención de cesantía y vejez, y me va a dar cuánto va a ganar. Y podemos checar la fórmula ahí, miren. Ahí está. Sería las dobles más las triples más el salario, menos este, más este en dado caso, porque la fórmula está completa por si me hubiera dado aquí, menos este, menos este, menos este. ¿Vale? Y nos da la cantidad a percibir.